Pues continuamos en nuestro programa Radio Futuro 107.2 frecuencias moduladas Y estamos aquí en paradas Y desde cualquier lugar rtvfuturo.com Y vamos a seguir con esta sección Que estamos dedicando A los libros, a las publicaciones De Juan Bustamante el escritor onubense La semana pasada pues nos hablaba de las claves para superar eh, una ruptura, y ahora qué, a través de su primer libro. Bueno, pues hoy nos vamos a adentrar en lo que es su segundo libro. Nosotros dos, cómo mantener la pareja. Así que le vamos a dar ya la bienvenida. Juan, muy buenos días, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer. Un placer para nosotros tenerte aquí cada semana contándonos y aconsejándonos, sobre todo aconsejándonos, Juan. ¿Desde tu experiencia? Bueno, intentando por lo menos que vayan las cosas mejor para todo el mundo Exactamente, y como bien nos decías la semana pasada Desde tu propia experiencia, que eso es muy importante Sí, bueno, tú sabes que todo en esta vida aprendemos La vida es eso, yo siempre digo que es un continuo aprendizaje Y bueno, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? Desde lo que yo estoy aprendiendo, pues reflejándolo en los libros Para que le sirva, le ayude o por lo menos le entretenga a la gente bueno, pues el segundo libro fue Nosotros dos, ¿Cómo mantener la pareja? Juan, vamos a describir la pareja en primer lugar. Pues mira, eh, bueno, creo que tenía que haberlo llamado ¿Cómo intentar mantener la pareja? ¿no? Porque está la cosa tan complicada últimamente. <risa> <Sí>. <risa> pues, a ver, la pareja. Yo creo que la pareja es eh, la conexión perfecta entre dos personas, pero sobre todo yo lo llamaría como, como eso, como... ...una especie de... ...como esto que tenemos en casa... ...del enchufe y, y la clavija ¿no?... ...dos personas que conectan perfectamente... ...lo que pasa que hoy... ...lo que estoy viendo yo... ...bueno, desde hace mucho tiempo... ...es que no sé por qué... ...pero la gente... Mmm, ...trae muchas cosas del pasado... ...al presente... ...y la pareja últimamente... Eh, ...no termina de funcionar... ...porque... ...ahora lo vamos a ir comentando... ...pero lo tengo lo puesto todo en el libro... Uh -huh. ...pero la pareja debería ser eso... ...una... Como se suele decir, una simbiosis entre los dos, una, un acuerdo entre los dos, una conexión entre los dos. Y, y eso es lo que debe ser la pareja, siempre. Juan, eh, vamos a ir analizando, según los capítulos de tu libro, eh, otro capítulo es Buscando, lo en, o, buscando o Encontrando. Sí, esto en normalmente lo he querido titular así porque sí. hay veces que es verdad que se busca la pareja... ...y hay otras veces que se encuentra... Uh -huh. eh, ...claro, siempre digo que... ...muchas veces buscar la pareja... ...no es bueno, porque parece que... ...da la impresión de que está uno desesperado... ...o desesperada, ¿no?... ...pero es verdad que tampoco, evidentemente... ...si te quedas en tu casa y no sales... ...como ya comenté la semana pasada con el otro libro... ...la pareja no te va a venir a casa... ...no uh -huh. te va a venir a buscar... ...entonces, yo creo que es un poco... ...el 50% de, de cada cosa... que hay veces que hay que buscar un poco y hay otras veces que te la encuentras, ¿no? Porque puedes conocer, y de hecho pasa a cualquier persona en cualquier sitio, y hoy empiezas a hablar, no sé, la cola del supermercado, por ejemplo, ¿no? Empiezas a hablar con esa persona, y oye, aunque esto suene a película de Hollywood o una cosa extraña, eh, se puede acabar convirtiendo en tu pareja, ¿por qué no? Pues la verdad que sí. Bueno, pues el comienzo, Juan. El comienzo de la pareja suele ser complicado, porque... Claro, es lo que comentaba antes. Arrastramos mucha gente inconscientemente cosas del pasado, desconfiamos mucho porque nos han pasado cosas anteriormente con personas que no nos ha ido bien, con experiencias malas, rupturas, como comentamos la semana pasada. Entonces el comienzo es un poco el acoplarse, el ir adaptándose, el ir amoldándose a la otra persona. ¿no? Y el comienzo suele ser un poco lleno de miedos, de dudas, que no se debería, pero se intenta que no, pero ocurre. Y luego el comienzo, normalmente la pareja, una vez que va pasando eso, suele ser bonito. Digo, suele ser. No muchas veces, pero debería ser, mejor dicho. Y es bonito porque, bueno, pues empieza la ilusión, empieza esa mariposa ¿no? que siempre hemos escuchado. Eh, la ilusión, la ganas, el interés, el ir viéndose y el ir naciendo poco a poco algo. Pero bueno, eh, depende de, de muchas personas y depende también de la pareja, de las situaciones y de también lo que nos rodea, ¿no? Pero el comienzo debería debería ser bueno. Muchas veces no lo es, desgraciadamente. Claro, pero después pueden comenzar las eh, discusiones. Y Bueno, el tema de las discusiones, he hecho un capítulo, digamos, en el libro un poquito más extenso porque, desgraciadamente, es una de las cosas que más están ocurriendo eh, ...en las parejas... ...y que bueno, incluso yo conociendo a alguien... ...me ha pasado, que lo comentaremos la semana que viene... ...con el libro de errores de Conocer a Alguien... ...y las discusiones me parece bastante bastante mal... Y, ...y bastante triste lo que está pasando... ...porque veo que hay mucha gente que discute... ...que discute y además discute mucho... ...y encima por tonterías... Eh, ...a mí, ya te digo, me ha pasado... ...que, que yo he a alguien y a lo más mínimo... ...y por lo más, lo más insignificante ha acabado en discusión. Y en la pareja, como haya discusión, eh, si hay discusiones continuas, evidentemente es un, una señal clara de que no funciona, de que no está funcionando la pareja, de que no va bien. Y yo también pienso que cuando se discute en la pareja siempre es porque uno de los dos quiere que haya discusión. Eh, yo cuando estuve con, con la relación tan larga que tuve, que comenté la semana pasada, sí. en, mi, en mi anterior libro, eh, yo recuerdo, y esto fue hace ya muchos años, yo me llevé con ella siete años, y en siete años yo creo que discutí con ella como mucho tres veces, o sea, eso es poquísimo. ¿Pero por qué? Porque siempre uno de los dos, cuando había esa discusión, pues o no le daba importancia o rápidamente la solucionaba. Y hoy veo que no, hoy la mayoría de la gente parece que les gusta discutir, que quieren discutir. Y en vez de solucionarlo, eh, lo que estoy viendo es eso, es que vengan discusiones, y vengan problemas, y vengan mal rollo y yo es que no lo entiendo, la verdad. Eh, discutir no se debe de discutir y si se discute lo que hay que hacer es ponerle remedio cuanto antes pero veo esto el problema yo creo que es que hay mucho ego, que hay mucho mucho egoísmo y que bueno es como que parece que por pedir perdón o por reconocer que estás equivocado es avergonzarse o es como se suele decir perdón por la expresión bajarse un poco los pantalones y no es así, no es así, a ver si estás equivocado no pasa nada no te debe dar ni miedo ni vergüenza reconocerlo ...así que hoy las discusiones y en la pareja... ...es lo peor que puede pasar. Pues claro que sí, bueno... ...y todo esto... ...claro, las discusiones también se pueden dar un poco... ...a raíz de una convivencia, ¿no? Bueno, la convivencia es la gran prueba de fuego... ...en la pareja. Eh, esto es lo que desgraciadamente... ...rompe los matrimonios... ...o sea, el noviazgo va muy bien... ...yo he escuchado muchos casos... ...de, bueno, de amigos míos y de amigas mías... ...que llevaban eh, seis años con el novio se han casado, se han ido a vivir y se ha terminado el matrimonio. Es decir, después de seis años juntos, se han casado y al mes se han divorciado. O sea, y digo, pero bueno, pero esto que es es increíble. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser? La convivencia suele fallar porque normalmente eh, las personas que conviven juntos, claro, pues se ven unos a otros en el día a día. Es decir, eh, se comprueban si recoge la casa, si limpia, si hace de comer, si ayuda y claro, siempre uno de los dos desgraciadamente falla y no hace esas cosas, no hace las tareas de la casa y es cuando vienen los problemas entonces la convivencia, claro, cuando estás con una persona 24 horas y la compruebas en todo eso es cuando te das cuenta si realmente encaja ahí o no y lo que he comentado antes, como la mayoría de personas no digo todas, pero muchas, son muy egoístas piensan, no, que haga de comer ella o que haga esto él y al final, cuando se va a convivir con alguien Siempre las cosas de la casa, por ejemplo, la tienen que hacer entre los dos. Todo lo tienen que hacer entre los dos. O sea, no porque sea una mujer tiene que cocinar, el hombre también puede cocinar. Y no porque sea una mujer tiene que limpiar, el hombre también puede limpiar. Eh, yo soy así, por lo menos. Yo pienso de que cuando estás con una pareja tienes que estar para todo, para lo bueno y para lo malo, y conviviendo también. Es curioso ese fenómeno que, que se da, que nos acabas de comentar. Que mientras que se está de, en el periodo de noviazgo, digamos... Todo perfecto, pero en la convivencia pues al día siguiente se rompe las parejas. Si no al día siguiente al mes siguiente. Es muy curioso no, eso. Sí, ¿no? Al día siguiente también. ¿eh? ¿Sí? Yo <ríe> recuerdo que fui a una boda de un amigo, bueno del primo de un amigo que lo conocíamos y demás y, y fue ese caso. Lo que te he contado es que llevaban seis años juntos y fuimos a la boda y al menos enteramos que se habían divorciado. Y digo, pero vamos a ver, pues, bueno al mes, incluso antes del mes. Por lo visto en el viaje de novio ya tuvieron problemas. O sea, estoy hablando de que inmediatamente después de la boda ya empezó el principio del fin. Y digo, pero es que no lo entiendo. ¿Qué le pasa a todo el mundo que se casa, que cambia la mentalidad y que se destruye todo? Es que no lo entiendo. A mí siempre me dice todo el mundo que no me case. Yo no me he casado nunca. Pero por lo que escucho es no te cases, no te cases, no te cases. No, no lo entiendo. La verdad es que es algo que, que nunca me entra en la cabeza de por qué las personas antes de casarse son unos y unas y después son otros. Es increíble. Pues la verdad que sí, quizás porque no se conozca, se conozca la parte, mostramos la parte buena Yo y, creo que el gran la... problema es que cuando la gente se casa, se piensan que ya lo tiene todo hecho Que ya está la otra persona atada y que ya no tiene que hacer nada más Como diciendo, bueno, como ya es mi mujer o es mi marido, pues ya no tengo que cuidarle O ya no tengo que respetarle, o ya no tengo que ayudarla, y, y ese es el gran error La persona que está contigo y que tú has firmado un papel y que has casado Sigue siendo la misma que antes de casarte ...entonces, ¿por qué hay que cambiar la forma de tratarlo? Eh, al revés, yo por lo menos soy de los que, si algún día me caso... Mmm, ...al revés, voy a tratar a mi mujer, que será ya... ...pues la trataré todavía con más cariño y con más ganas, ¿no? Porque ya es una persona que, vale, que es verdad que hay gente que dice que no hace falta casarse... ...bueno, también estoy de acuerdo, pero habrá de tratarla todavía mejor como diciendo... ...oye, que esta persona se ha comprometido conmigo, supuestamente, hasta toda la vida digo supuestamente, porque luego pasa lo que pasa, como ya comentamos en la estructura pero habría que darle mucha más importancia, mucho más valor de decir, oye, esta persona eh, por lo menos tiene pensado y quiere, por lo menos a día de hoy, estar conmigo toda la vida. Pues habrá que eso habrá que valorarlo y habrá que aplaudirlo y habrá que cuidarlo y mantenerlo. Juan, ¿y el espacio? El espacio eh, es otra de las cosas muy importantes de la pareja, ...que tampoco veo que se está dando mucho... ...y es que el gran error de mucha gente... ...es que cuando se ponen en pareja con alguien... ...es como que ya la otra persona no tiene derecho... ...de tener sus cosas, es decir... ...voy a poner un ejemplo... Eh, ...a una, por ejemplo, le gusta... ...a una mujer le gustaría ir a comprar con sus amigas... ...y ahora se echa novio y el novio es... ...no, no, tú conmigo y nos vamos a tomar café... ...y no, a ver si a ella le apetece... ...un día, aunque sea a la semana, irse con las amigas de compra... ...pues tiene, tiene que seguir haciendo sus cosas... ...o yo por ejemplo... ...que además soy fotógrafo también... ...pues oye, yo no voy a dejar de hacer fotografías... ...porque tenga pareja... ...cuando tenga pareja... Eh, ...¿por qué? ...porque yo pienso que debe, debo de seguir... ...con mis aficiones y mis cosas... ...esté o no esté con alguien... ...y la gente se vuelve como muy... ...como hemos dicho antes, egoísta... ...de que no, no, tú estás conmigo... ...y ya no puedes hacer tus cosas... ...y no es así hay que tener espacio y hay que dejar espacio a tu pareja, ¿para qué?, pues para que cada uno haga sus cosas, tenga también sus ratos, sus momentos, porque también te puede apetecer estar solo en casa viendo una película, y eso no quiere decir que no quieras ver a tu pareja que estés enfadado, simplemente que necesitas tu rato, y eso hay que respetarlo. Juan, pero ¿ese tema también puede estar influido por el los celos? Otro de los temas estrella desgraciadamente hoy en día ¿no? yo creo que no es los celos, es eh, la inseguridad más uh -huh. que nada, es la inseguridad de que cuando tú pides espacio a tu pareja y esa persona se lo toma mal es porque piensa que, que tú no quieres estar con él o ella y porque viene arrastrando, como he dicho, cosas del pasado porque le han pasado cosas anteriormente y ya piensa que va a ocurrir lo mismo ¿no? el espacio hay que tenerlo y hay que darlo es que eh, si tú estás con alguien y te llevas 24 horas con esa persona y todos los días se acaba quemando la pareja porque él o ella tiene que hacer sus cosas, es como, pongo un ejemplo muchas veces, ella tiene que ir a hacerse la cera ¿tú qué vas a decir? no yo te, también yo también te acompaño y vas a decir ella, a ver, que voy a hacerme la cera que es algo íntimo, es algo más digamos, más privado ¿tú qué pintas allí yo haciéndome la cera? por ejemplo, ¿no? entonces, cosas así, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer es cada uno es tener sus ratos. Es que se puede hacer todo. Si tú distribuyes bien el tiempo, te da tiempo a todo. Te da tiempo a estar con tus amigos, te da tiempo a estar con tu pareja y te da tiempo a estar solo. Pero lo que hay que hacer es eso, distribuir bien el tiempo. Bueno, y si una pareja fracasa, ¿cuáles son los motivos, Juan? Uy, pues hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Mucho. La verdad <risa> que en el libro no quise poner más porque si no el libro hubiera sido de 500 páginas. ¿Una enciclopedia? Pero... <risa> sí, hay mucho, pues bueno Uno de ellos, por ejemplo, es por incompatibilidad O sea, se conocen Y se dan cuenta de que, oye, pues Piensan demasiado diferente eh, o, o mejor dicho Están en la pareja y se van viendo que son Incompatibles, que no coinciden En muchas cosas, que no hay que coincidir En todo, ojo, gran error El que piense que, no, es que a la otra persona le tiene que gustar Todo lo que a mí, no, para nada Uno es ese, otro es eh, Lo hablaremos la semana que viene Más profundamente el gran error de ponerse a comparar o, o incluso hablar de los ex, o sea, estando en pareja, porque es que yo con mi ex venía aquí a tomar café, porque es que yo con él hacía no sé qué, eso es un grandísimo error, eso también hace que la pareja fracase, porque la otra persona lógicamente acaba pensando que tú no has superado a tu ex, con toda la razón. Otro es por eh, lo que hemos comentado de las discusiones continuas, el no querer arreglar, como hemos dicho los problemas que surjan y que la otra persona esté machacando lo mismo, volviendo a lo mismo y recordando lo mismo continuamente, evidentemente también hace que la pareja se acabe. Por tercera persona también puede pasar, algo típico: empieza alguien a meterse en la relación y la otra persona no solo no se lo impide, sino que hasta le sigue el juego. También por incomunicación, o sea, porque no se cuenta lo que le pasa a la otra persona, eh, como que se calla. ...como que está mal y no te lo dice... ...entonces te empiezas a preocupar... ...como tú te preocupas a la otra persona se pone peor... ...y eso es una bola que se va haciendo cada vez más grande ¿no? ...y bueno, más que nada son... son ...bueno y por pues, supuesto otra cosa muy importante... ...el último así por comentar importante... ...también por la monotonía... ...aunque parezca una tontería... ...la monotonía es pues que nada, que siempre hacemos lo mismo... ...siempre vamos a comer en el mismo sitio... Siempre vamos a, a la playa, siempre vamos al cine o siempre nos quedamos en casa viendo películas. Hay que hacer cosas diferentes, si no, la pareja se va quemando y se va apagando. Bueno, pues estos son algunos de los motivos del fracaso de la pareja que se recogen en, en este libro de Juan Bustamante. Nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Pero, ¿qué hay que evitar en la pareja? Bueno. Pues mira, la pareja hay que evitar, como ya he dicho, por ejemplo, las discusiones, que ya hemos hablado de eso, sí. muy importantes. Hay que evitar, por supuesto, las mentiras. O sea, nada de decir cosas que no son o ocultar cosas que no son. Eh, otra de las cosas muy importantes, hay que evitar eh, el faltar de respeto. Yo siempre digo que para que la pareja funcione se tiene que cumplir tres cosas fundamentales y no puede fallar ninguna de las tres. Yo lo llamo CCR confianza, comunicación y respeto. Si falla una de esas tres cosas, la pareja se acaba seguro. Eh, entonces, hay que hacer esto que he comentado. Eh, lo que hay que hacer también, pues... Eh, bueno, estamos hablando de, de lo que evitar, perdón, en este caso. Sí, pues, sí, sí. De lo si que... Hay que evitar. Pues también el tema de estar tanto con el móvil y redes sociales. O sea, algo que me parece lamentable que he visto es una pareja tomando café y los dos con el móvil. Uf, Pero verdad. Ni se miran ni se hablan, los dos con el móvil escribiéndose. O sea, me parece fatal, me parece fatal. Las comparaciones también, como he dicho antes, es otra de las cosas, como ya he comentado. Eh, o sea, tú eres tú eres y lo que pasó con tú es es pasado y esta persona es nueva y no tiene nada que ver. Pues todas estas cosas, fundamentalmente, son algunas de las que hay que evitar para que la pareja… Eh, hombre, no voy a decir que sean perfectos todos mis consejos, pero por lo menos seguro que van mejor. Eso llama mucho la atención, me, me centro un poquito en eso Porque no solamente en el ámbito de pareja Sino en el ámbito de amistad y familiar Todo el mundo en una mesa con el móvil Todos mirando el móvil Sin relacionarse en ningún momento Es curioso ese fenómeno, Juan Es que sabes lo que pasa es Que nos hemos vuelto muy enganchados al móvil O sea, es como, como una droga, como una adicción A mí me parece patético yo Es lo que tú dices, yo lo he visto también Yo he visto... ...que todo el mundo está con el móvil, va andando por la calle con el móvil... Eh, ...está hasta haciendo gimnasia o haciendo deporte en el gimnasio con el móvil... ...o sea, a ver, yo reconozco que también lo he hecho alguna vez... ¿Sí? ...pero yo intento intento siempre evitarlo porque digo, es que parece que no podemos vivir sin el móvil... ...o sea, no hemos vuelto absolutamente tesos, enganchados al móvil... ...vamos, te llevas el móvil en casa y te da algo... Sí. Y, ...y es tremendo, es que le damos mucha más importancia a una pantalla... ...que a una persona... ...hemos perdido todos los valores completamente... ...nos hemos vuelto locos... ...y a mí desde luego me parece fatal... ...y por eso está habiendo muchos problemas también... ...y rupturas de pareja... ...porque uh -huh. es que... ...la gente... ...descarga mucho más su ira... ...y su frustración... ...sus cosas en el Facebook... ...en el WhatsApp y demás... ...que en la persona... ...o sea que es que es terrible... ...lo que está ocurriendo... ...exactamente... ...se está poniendo de moda la, ...los amigos y, y, y... parejas virtuales... ...pero bueno... ...¿qué tenemos sí. que hacer en la pareja? ...eh... ...juan... Pues mira, la pareja para que vaya mejor, que ya digo que son algunos de mis consejos y que cada uno los puede tomar o no, pero yo sí. por lo menos cuando he tenido parejas lo he comprobado y ha funcionado un poquito mejor. No digo que vayan a ser infalibles, pero oye, ayudar, ayudan. Por ejemplo, hacer cosas nuevas y diferentes. O sea, eso de, como he dicho antes, hacer siempre lo mismo, agota. Hay que hacer planes. Pues este fin de semana vamos a la playa, pues el siguiente nos vamos a la sierra, pues el otro vamos al cine, pues el otro vamos a pasear. O sea, hacer cosas distintas, que vayan alimentando la pareja, que vayan creando vínculos, que vayan creando experiencias que vais viviendo, luego vais haciendo fotos y encima lo vais recordando. Oye, pues mira qué bonito cuando estuvimos aquí, que bien lo pasamos. Cosas así, ¿no? Hay que escuchar también más que hablar, muy importante. Esto no se hace tampoco. Tu pareja te viene que está mal o que le ha pasado algo y lo que hemos comentado del móvil. Y la otra persona está así, sí, sí cariño, sí, sí, y no está echando cuenta. Hay que escuchar. ...tu pareja le pasan cosas... ...y te tiene que escuchar a ti también... ...por supuesto... ...y tiene que haber mucha comunicación... ...como he dicho... ...hay que apoyar a tu pareja... ...cuando le pasa algo... ...oye pues hay que estar ahí ¿no?... qué te pasa... ...porque estás mal... ...vamos a dar una vuelta... ...venga no te preocupes... ...que tú puedes... ...cosas de estas... ...como hemos dicho también... ...la gente es muy egoísta y... ...muchas veces... ...ah, estás mal... ...bueno ya se te pasará... ...hala, ya está, esa es la solución... ...hay que confiar en tu pareja... gran error también... ...que mucha gente... Como he dicho, viene muy quemada y no confían a lo más mínimo. ya es Bueno, el WhatsApp, esto esto ya es capítulo aparte, lo de WhatsApp. Sí. El tema de, de que estás en línea y te dice con quién estás hablando, tardas en escribirme. Bueno, esto ya he dicho que el móvil no tiene la culpa porque somos nosotros los, los que lo usamos, pero el móvil, la que ha ligado con las parejas, vamos, ha sido terrible. Ha roto hasta matrimonio ¿eh? y no es ninguna broma. No, no, no. Eh, y bueno, eh, también como he dicho pues respetar respetar a, a tu pareja pero respetar, ojo, en todos los sentidos ¿eh? respetar me refiero no solo en no engañarle poniéndole cuernos pues, yéndose con otra persona sino respetar en sus ideas en su forma de comportarse su forma de vestir, su forma de pensar y su forma de actuar eso de criticar a la otra persona que si eres esto, que si eres lo otro que si viste así, que si vistes así hay que respetar la persona que con la que estás tiene sus manías, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de actuar, igual que tú. Por lo tanto, tienes dos opciones. O lo aceptas y sigues con esa persona, o si no te gusta, pues oye, pues lo dejas o la dejas. Pero estar con una persona, yo desgraciadamente lo he tenido que vivir, que me estaba criticando, es que eres esto, es que eres lo otro, es que no sé qué. Y bueno, ¿y entonces qué haces conmigo si me ves tantos defectos? Entonces, eso también hay que hacerlo porque si no, eh, la pareja está condenada a fracasar. ¿Conclusiones, Juan, de todo esto que hemos hablado? Pues mira, yo creo que para concluir eh, se puede decir eso, que la pareja no es tan complicada de llevar, que yo sé que va a decir todo el mundo, pero es que cada pareja es un mundo y cada caso, sí, es cierto, pero yo creo que hay una serie de cosas que vale para todo el mundo y es eso, que la pareja no es tan difícil de llevar. La pareja habiendo esa confianza, esa comunicación y ese respeto por parte de los dos, seguro que funciona. Hay que entenderse, hay que comprenderse, hay que escucharse, hay que apoyarse, hay que ayudarse y hay que comprender que la otra persona ni es perfecta ni tampoco es perfecto. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es ir adaptándose, hay que ir poco a poco amoldándose el uno al otro y, y sobre todo lo que hay que tener son dos cosas. Primero, nada del pasado, nada, no arrastrar nada del pasado, estar plenamente preparado o preparada para una relación. Y en segundo lugar, lo que tienes que tener es las ideas muy claras y realmente querer estar con esa persona. Porque claro, si empiezas teniendo dudas, miedo, lo puedes tener al principio, pero si mantienes eso con el paso del tiempo, eso no va a funcionar. Así que, eh, pues nada, que la pareja se puede llevar adelante. Lo único que hay que querer es de verdad. Y queriendo de verdad se puede con todo. Juan, me voy a quedar con la contraportada de tu libro, que dice... Una relación de pareja es algo muy complicado. El día a día, la convivencia y muchos más problemas que van apareciendo, tanto internos como exteriores, casi siempre hacen que la relación se tambalee. Pero, ¿se puede evitar? Si no es así, ¿se puede mejorar tu relación de pareja? Claro que sí. En este libro aprenderás y comprenderás a hacer lo correcto para que tú y tu pareja superéis todos los baches que la vida os irá poniendo. Una serie de consejos que te ayudarán a que tu relación con tu pareja sea más estable y mejor. Todo se puede mejorar en esta vida, así que, ¿por qué no hacerlo? Pues adelante. ¿Cómo podemos conseguir este libro, Juan? Vamos a recordarlo. Pues el libro, como el anterior y todos ellos, eh, se pueden encontrar en eh, librerías. Eh, normalmente si se pide por el título de autor lo suelo haber. pero si no, no pasa nada, porque lo puedes encontrar seguro, seguro en la página web de Amazon allí poniendo mi nombre en el buscador, Juan Bustamante López, o el título del libro, aparece y se puede pedir y en pocos días lo tienes en casa. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Juan, de nuevo por estos consejos. Y Muchas gracias a vosotros, un placer. Ah, un placer para nosotros también. Y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, Juan.